Bueno, mi nombre es Carlos Zanek, yo soy responsable del área de agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro. Les voy a contar un poco acerca de una actividad este, que se viene realizando hace ya muchos años eh, acá en el INTA San Pedro. Se trata del el servicio de alarma para el control de heladas. En esta actividad eh, lo que se propone es poner a disposición de productores de frutícolas de la región información agrometeorológica, que es eh, inherente a la ocurrencia de heladas que pueden llegar a dañar a producciones eh, como las del duraznero y el arándano. Esta, eh, esta actividad se hace en los meses de agosto y de septiembre, que es cuando estos frutales eh, rompen el reposo invernal y se tornan más eh, sensibles a, al daño por heladas. Eh, abarca lo que es el territorio de la costa del río Paraná, desde eh, la localidad de San Nicolás hasta Lima. Y lo que nosotros ofrecemos es, en las noches eh, en que detectamos que existe la posibilidad de que se produzca una helada, difundir información de temperatura del aire, eh, velocidad y dirección del viento y humedad relativa para que los productores tengan un dato de referencia y sepan cómo se está produciendo el fenómeno. Entonces, en base a ello, cada productor debe registrar los propios eh, datos en sus montes eh, y eh, poner en marcha los métodos de controles que ellos mismos este, crean convenientes. Así es que eh, los invitamos a, a participar. Esta actividad es eh, totalmente gratuita. En este año vamos a realizar la decimoctava edición y eh, la información la difundimos a partir de diferentes eh, medios. Eh, eh, en, en este año en particular vamos a incorporar también la posibilidad de recibir los datos a través de WhatsApp. También se pueden recibir por SMS, eh, se hacen eh, eh, actualizaciones en nuestra página eh, web también se difunden por nuestro Facebook eh, y eh, tenemos un Twitter en el cual también hora a hora vamos actualizando los datos. Eh, quien quiera contactarse y le interese recibir esta información, solo tienen que entrar en nuestra página y allí completar un formulario o eh, solicitarla a través de nuestro Facebook.